Muy buenos días reciban todos mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la Palabra del Señor. Hoy vamos a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Vamos a estar compartiendo bajo el título, Lo que cuesta seguir al Señor Jesucristo. Y esta palabra comienza diciendo, Lucas 14, 25 Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió y les dijo. Vamos a escuchar lo que le dijo el Señor a los que lo seguían. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Por eso piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos, Tendrán que abandonar todo lo que tienen. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy bendecimos el nombre de nuestro Señor, le damos toda la honra y la gloria a Él. Hoy bendecimos al Señor y le estamos diciendo, Dios, gracias por este momento especial que permites que estemos contigo. Mucha gente, muchas personas interesadas en seguir el camino del Señor están cometiendo un grave, gravísimo error, un error que es fatal. Pretenden seguir al Señor Jesús conforme a su razonamiento, conforme a su expectativa, conforme a lo que ellos piensan y creen que el cristianismo se trata de incorporar a su propia vida personal cosas del Evangelio de Jesucristo. Decir, quieren incorporar algunas cosas, los que ellos piensan que son las convenientes para su vida y desechar otras. Hay unos que anteponen sus intereses personales o familiares o profesionales, o de cualquier índole, antes que los intereses del Señor Jesucristo, antes de que Dios. El Señor dice en su palabra que el amor a Él debe estar por encima de cualquier otra cosa. Por eso el Señor dice en su palabra también que si alguno quiere ser su discípulo, quiere ser su seguidor verdadero, quiere ser un verdadero cristiano, tendrá que amarlo a él más que a cualquier otra persona y a que cualquier otra cosa. Más que a tu propia vida, tienes que amar al Señor. Eso es lo que el Señor nos dice, nos exige. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, eso lo hacemos de una manera voluntaria. Si lo deseas hacer bien, si no, es tu decisión. Es que el Señor hoy nos está diciendo, no es como tú quieres seguirme, eh, teniendo en tu corazón todavía cosas que no me agradan a mí, dice el Señor Jesucristo, sino que tienes que dejar eso, que sabes que está mal y que tú pretendes ser cristiano teniendo eso en tu corazón, teniendo eso en tu vida. No, el Señor nos pide que hoy nos limpiemos de toda suciedad en nuestro corazón, de todo pecado oculto, de ese llamado mal carácter, que no es más que un resentimiento contra alguien, contra personas, manera explosiva de de reaccionar, carácter agrio. Todas esas cosas no te dejan ser un verdadero cristiano. Si todavía en tu vida está eso, porque no has sido transformado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, usted me dirá, era una persona explosiva, a veces temerosa, a veces me fallaba muchas veces. Pero una vez recibió al Espíritu Santo su vida cambió, fue transformado ya no era aquel que sacaba la espada para agredir al oponente él cambió de una manera drástica porque el Espíritu Santo lo convirtió en un verdadero cristiano eso es lo que el Señor te, nos llama nos llama a que seamos verdaderos hijos de él verdaderos cristianos personas que el Espíritu Santo hemos permitido que el Espíritu Santo transforme nuestra vida eso es lo que el Señor desea que permita que el Espíritu Santo transforme tu vida, que te entregues completamente al Señor. Eso no te trata de ser, cumplir algunas cosas externas del cristianismo para parecer que somos cristianos. No. El Señor nos manda a que debemos realmente entregarnos a un ciento por ciento al Señor. Así que mis estimados hermanos, el ser cristiano se trata de integridad de ser íntegro, no de ser a medias, no al 90%, 99%, sino de disposición al 100%. No estamos hablando de perfección, sino de disposición a seguir al Señor, a obedecerle a Él al 100%. Gloria sea el nombre del Señor. Sé que hoy el Señor nos hace ese llamado, de que nos volvamos a Él en arrepentimiento, pero también en una manera total, sincera, sin reserva, buscando a él de corazón, apartando de todo pecado, poniéndolo a él realmente en el primer lugar de nuestro corazón, en primer lugar de nuestra vida, que podamos seguir y mostrar a los demás que hay un Cristo que cambia nuestra vida, el poder de Dios nos cambia. Así que déjate tocar por el Espíritu Santo en este día para que tu vida realmente cambie, para que tu vida realmente sea transformada por el poder de Dios. Oro en este día para que Dios Toque tu corazón, toque tu vida con tu Espíritu Santo y te haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias Señor te damos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Mi estimado hermano y amigo, espero que la paz de Dios esté en tu vida y que hoy sea un día de bendición para tu vida y para toda tu familia. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te guarde. Dios te bendiga.